¿Qué tal? Muy buenos días. Esperando que se encuentre muy bien. Le saluda a su amigo y servidor Eduardo Valenzuela, en nombre del Ministerio de Educación Pública y del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva Nacional. Estamos hoy 19 de agosto de este 2021 en un capacito inclusivo más. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a todos y todas. Bienvenidos aquí a este espacio que es de todos nosotros. Qué alegría. Hoy hablando un poquito más de apoyos, cómo apoyar a las familias, ¿verdad? Y entonces muy, muy, muy contentos de verdad de estar con ustedes. Gracias, Carlita. Bayana Zúñiga, que nos acompaña esta mañana en la interpretación del ESCO también y eh, nos acompaña Jimena Celedón Pérez, aquí le damos los buenos días. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buenos días Eduardo, Carla y Dayana, ¿cómo están? Y bueno, y todos los que nos están viendo. Así es, gracias. De, de inmediato le invitamos a usted que nos está acompañando a que nos envíe sus comentarios, sus saludos y las consultas que tenga para Jimena, especialmente porque esta mañana ella nos va a estar conversando del proyecto de educación inclusiva que se desarrolla en la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Un proyecto que eh, le da la oportunidad de capacitarse no solamente a la población docente, sino también con un énfasis muy especial a las familias. Eh, ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque eh, para nadie es un secreto que la demanda de capacitación de, de los cursos de formación que tiene el CENAREC es altísima. Y debido a la pandemia además y todo el tema de que tuvimos que trasladar, trasladarnos prácticamente el 100% a la virtualidad eh, y tuvimos que acoplarnos a las plataformas del IDP, que son del Ministerio de Educación, pues esto implicó también la obligatoriedad de que para muchos de nuestros cursos eh, se tuviera que utilizar el correo institucional, el correo del MEP. ¿Y qué pasó con esto? Pues que mucha gente quedó un poquito descontenta eh, porque si no son funcionarios, y funcionarios del MEP, pues no tienen acceso a estas capacitaciones. Esto es por lo menos por ahora, porque créanos que estamos trabajando arduamente para, para poder abrir nuestra oferta a mucha más población. Entonces la UNED entra aquí justamente con una oportunidad una posibilidad de capacitar a nuestras familias para tener eh, mamás, sobre todo, y vamos a hablar de eso también, bien empoderadas para que sean un recurso también, que tengan los recursos y que en un contexto de trabajo mancomunado con los, los y las profesionales que tienen que ver con la educación, podamos eh, crear un, un ambiente realmente inclusivo y accesible para nuestros chicos y chicas. Entonces, Jimena, ¿qué te parece? Si comenzamos a hablar de este proyecto, primero, ¿cómo nace? ¿Desde cuándo nace? Bueno, el proyecto de, en aquel momento se llamaba Educación Especial en la UNED, nació hace añales, ¿verdad? Desde los 90 estamos trabajando con capacitación permanente, a docentes regulares, a docentes no regulares, ¿verdad? De las especialidades, de educación especial, de otras áreas. Eso sí tiene muchísimos años porque la UNED tiene un trabajo en extensión, desde que nació, desde que la, nació la UNED estamos para las comunidades y para las necesidades del país. El énfasis específico se le dio a familias ya cuando entré yo en el 2017. Entonces le sumamos a toda esta capacitación y acompañamiento a docentes y administrativos, eh, la, el acompañamiento a las familias también. Claro. Y bueno, vos ayer, eh, cuando, cuando hicimos la, la conversación previa, generalmente tenemos un, una charla previa con nuestros invitados, eh, para empaparnos de la temática, vos decías que las herramientas de cambio las tienen las mamás. Tal, tal vez las tienen, todavía no. Eh, mm -hmm. o, las, o, las, o las deben tener las mamás. O las pueden, las pueden, pueden, pueden, tener pueden tener las tener. mamás, ¿verdad? Esto sí, teniendo en cuenta que las mamás tienen muchísima responsabilidad en todo lo que es la guarda, la crianza y el acompañamiento a, a sus hijos e hijas mucho mucho más de 18 años, ¿verdad?, que es, que es lo que usualmente uno piensa, eh, pero que sí existen posibilidades de acompañar a estas familias para generar redes de apoyo, para generar acciones, para generar incluso políticas públicas a través de las familias, que son las que saben las necesidades que tienen eh, en torno a la discapacidad y, y a las barreras del entorno. Estas mamás tienen la posibilidad si nosotros las acompañamos, ¿verdad? Si nosotras les generamos algunos procesos, para poder generar toda esta como incidencia. ¿Por qué tengo cuidado de decir que las mamás eh, tienen las herramientas o no tienen las herramientas? Porque están tan cargadas, tan, tan cargadas del deber ser, de cosas impuestas por la sociedad, de, de ideas de crianza que de pronto las familias alrededor o otras personas les dicen, bueno, se tiene que dedicar al 100% a su hijo o hija, tiene que sacrificar esto, tiene que sacrificar lo otro. Eh, entonces... Realmente no hay como mucha posibilidad para estas mamás. Cuando nosotras las acompañamos en esta comprensión y este análisis del modelo social y empezamos a poner el problema dónde está, que es en las barreras de la sociedad, estas mamás empiezan a generar algunos recursos que les permiten también vivir una vida un poquito más eh, balanceada, tal vez, teniendo también en cuenta lo que ellas necesitan, lo que ellas pueden lograr y apoyando a sus hijos también para que logren todo lo que necesiten lograr. Es, esa es como la idea, no es como decir, bueno, vamos a ponerles a las mamás más presión, más responsabilidad, vamos a culparlas por más cosas todavía. No, al revés, vamos a sacudir las culpas que no nos tocan, que no nos pertenecen, que, que no son de las mamás y que no deberían de ser de las mamás, y vamos a poner las responsabilidades donde están las responsabilidades. Y esto les va a permitir a ellas también generar algunas otras cosas. Ustedes saben que, que nuestras mamás, son increíbles, ¿verdad? Tienen capacidad para generar muchísimas cosas, tanto en los chicos como en las comunidades alrededor y en sus familias, y ojalá les pudiéramos dar la oportunidad de que puedan expresar todo eso y de que puedan generar todo esto. Claro. ¿Qué temáticas estamos manejando actualmente en el proyecto? ¿En general o para las docentes? Hablemos en general primero y tal okay. vez vamos de lo general a lo específico, si te parece. Ok, las temáticas en general eh, es todo lo que tenga que ver con la diversidad, ¿verdad? Estamos trabajando con eh, cursos que nos apoyan con todo lo que es educación inclusiva, eh, aprender de neurociencias que nos permite abrir un poco más la, la, la perspectiva, trabajamos con el diseño universal para el aprendizaje, apoyo conductual positivo, Disciplina positiva, todo lo que tiene que ver con narración oral, estimulación del lenguaje, eh, bueno, son muchas, muchas las áreas, estamos trabajando específicamente con chicos pequeños, con temas dirigidos a chicos pequeños, a medianos, adolescentes y también a personas adultas. Con las familias hacemos mayor énfasis, por supuesto, al modelo social, a través de cursos para familias de chicos que están dentro del espectro del autismo. Eh, para familias ahora estamos incursionando con chicos y chicas que tienen discapacidad intelectual. Eh, bueno, hace días, estamos hace tres años, trabajamos con esta población también. Calidad de vida, habilidades blandas. Bueno, eh, la, la oferta es enorme. Todo, no todo lo que se sale un poco de, de lo típico, también estamos trabajando con los cursos para talento sobre dotación, para que sepamos que estos chicos y chicas también requieren apoyos, también tienen necesidades, también hay algo que nosotras como docentes o como familias podemos hacer para que tengan una vida plena, de, de mayor disfrute. Eh, entonces, si sí, las temáticas son variadas, y no solo son variadas, sino que tenemos la posibilidad de generar dependiendo de las necesidades que tenga la comunidad. Entonces, ahí es, es importante también después tal vez recalcar un poco en ese aspecto. ¿Cómo se hace la selección de, de las temáticas, Jimena? Bueno, eso es como complicado porque uh -huh. ya ustedes saben, ¿verdad? Con todo lo que cayó estos dos años, las docentes estamos muy, muy cansadas de algunos procesos. Usualmente, nosotras elegimos las temáticas en coordinación con el Mep, hablamos con el IDP, revisamos un poco qué se está dando en otros lugares, estamos abiertas a correos de docentes, de grupos, de personas interesadas, vemos el estado de la educación, vemos el estado de la nación y analizamos como globalmente qué es lo que sentimos que se necesita y qué es lo que se está pidiendo desde las comunidades. Hablando de comunidades en, en, como más abierto, ¿verdad? No estamos hablando solo de la comunidad geográfica, sino de la comunidad que se une por las necesidades. Entonces ahí es donde vamos eligiendo las temáticas a veces me equivoco, ¿verdad? Porque al final la que decide cuál es el curso que se va a generar eh, soy yo y a veces genero un curso y de pronto no llegan las profes, no les interesaba tanto, hay otros que les interesa muchísimo. Sí hemos tenido que cerrar algunos cursos que estaban más tirados al modelo caritativo, al modelo rehabilitador, todo uh -huh. eso se, se fue cerrando y se fue renovando a un modelo más, más inclusivo, más, más abierto, que abrace más. Pero, pero en general es ese es el análisis que hacemos. A mí me encanta cuando finalmente llega una institución, me escribe y me dice, Jimena, queremos, todas las profes queremos aprender un poco más de esto. Todas las profes necesitamos esto. Entonces, para mí es más fácil, porque ya me están diciendo exactamente qué necesitan. Igual bueno, comunidades. Uh -huh. uh -huh. Sí, en Bien. ese sentido es a la carta, de Exacto. acuerdo a las necesidades de la, que tiene la gente, ¿verdad? Que eso es algo muy especial y no todas las instituciones tienen esa opción, ¿verdad? Hay muchas instituciones que tienen oferta de capacitación, pero es cierta oferta. Entonces, pues eso está muy bien porque de acuerdo con lo, el proceso que lleva la, esa institución, pueden ir llevando capacitación con ustedes de acuerdo a, a las necesidades que encuentran con los estudiantes en las aulas, ¿verdad? Exactamente. La, la otra ventaja enorme es que nuestras profesoras están súper súper eh, súper bien en todo lo que es educación virtual también sabemos que nuestra población de estudiantes va a ser de todas partes de todos tipos y de todo tipo de necesidades de ventajas desventajas etcétera entonces eh, como yo les les mencioné cuando nos vimos mis, mis profes tienen la mochila al hombro ahí andan la mochila al hombro pero también están claras en que la educación puede ser a través de las de de las plataformas, que el Moodle es el más usual con nosotras ahí en la UNED, pero que también puede tener que buscar algunas otras alternativas. Tenemos cursos presenciales, bimodales, y si no hay tanto acceso a, a las redes, ¿verdad? Como Moodle o como estas cosas, buscamos la solución, llegamos hasta donde él o la estudiante necesita que lleguemos para que llegue esa, esa formación. Sí, sí, recalcar que esto lo podemos hacer porque somos la UNED, ¿verdad? Somos, somos la universidad que es que está más centrada en la disminución de las, de las desigualdades, de llegar a todos los lugares, a todos los rincones, a todas las personas, a las personas que están en mayor vulnerabilidad, y de ahí podemos generar estos procesos. Por ejemplo, ve lo que, que nos dice, bueno, aprovecho para, para saludar por aquí a Carla Aguilar, Natalia Pérez, y Carla nos dice, necesitamos desde el área de salud equipos interdisciplinarios que aborden a los encargados legales y sus necesidades. Ahí vemos también una necesidad muy específica de un grupo profesional que también consta de muchas disciplinas, todas de la salud, y que requieren también un, un abordaje formativo. Me encanta que escriba una representante de esta, de esta fuerza, ¿verdad?, tan, tan importante. Estuvimos trabajando con profesionales de la salud en el tema específico de autismo, de personas con, en, con, en el espectro del autismo, Logramos trabajar en el Hospital de Heredia, se hizo un trabajo lindísimo, las, las, eh, las funcionarias, las doctoras y los doctores de ahí eh, de verdad que aprovecharon muchísimo ese curso, trabajamos en el Hospital de Cartago y trabajamos también el último grupo en el Hospital de Niños, imagínense con, una con doctora, Karin. un doctor con Karen, que es excelente, mm, de verdad Karin que es buenísima, es. imagínense la... la bueno, son doctores que ven a cientos, cientos de nuestros chicos y que si ya tienen este modelo social, si ya comprenden la condición, si ya comprenden la responsabilidad que existe en la sociedad, en los apoyos, en el sistema de salud, es una atención total y completamente diferente, ¿verdad? Claro. Bueno, con mucho más abrazo para, para estas familias. Por acá, Italo Lizano Jimena nos pregunta que cuando vos te referís a educación inclusiva, me imagino que lo que él quiere es como saber qué, qué concepto es el, el que están manejando la UNED sobre Educación Inclusiva. Yo realmente me aprovecho un poco. La Educación Inclusiva es para todos y para todas en cualquier edad, en cualquier condición y en cualquier circunstancia. ¿verdad? Las temáticas no son solamente escuela, no son solamente educación formal. No es solamente trabajar con chicos o chicas que tengan alguna situación de discapacidad, es educación inclusiva. Incluye absolutamente todo y siempre enfocados en, en desigualdades y en ver cómo podemos generar oportunidades de vida plena para todas las personas. Entonces, no hay límite de edad, ¿verdad? Si de pronto hay una solicitud que, que ustedes dicen, uy, ¿quién? Yo... ...podemos tratar de hacerlo desde donde estoy yo... ...si se quiere trabajar en otras temáticas... ...entonces no estamos hablando de escuelas... ...no estamos hablando de colegios... ...no estamos hablando solamente del Med ...estamos hablando de la educación... Que, ...que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...es muy claro para toda la vida... ...para todas las personas, ¿verdad? Claro. Eh, sobre ya los, los cursos específicamente... ...tal vez si nos puedes dar como una realimentación... ...de, de cuál es, cómo es la modalidad... ...cuál es la dinámica cuánto duran los cursos, eh, y me imagino que cada uno tendrá sus requisitos, ¿verdad? Sí, los cursos cada cuatrimestre cambiamos, buscamos nuevas ofertas, nuevas cosas, eh, tenemos una oferta cuatrimestral, que son los que yo, bueno, ahí tomamos la decisión con el análisis, además de esto que decía Carla de a la carta. Esta oferta cuatrimestral, este cuatrimestre, estamos trabajando con un curso, con varios cursos de 40 horas, estos que son, verdad, que cumplen con los requisitos de servicio civil, etcétera. Uno de los que nos pareció importantísimo meter es bienestar para la docente y el docente, es hacia adentro. ¿Cómo hago yo, como docente, para tener un poco de paz, para tratar de buscar un equilibrio, para que en estas épocas, en las que realmente las maestras y los profesores y profesoras ha sido agotador y ha sido, bueno, este es un curso para ellas y ellos. No es dire, dirigido a las aulas, es para ellas y ellos. Tenemos el curso de estrategias psicoeducativas para chicos con alta dotación y talento. Ese, bueno, a mí me encanta. Eh, yo, yo fui entrenadora de matletas en algún momento, me encanta también la población. Tenemos el curso de apoyo conductual positivo del que conversaron, me parece, que hace 15 días con la profesora Ana Ramírez. Ella conversó del curso dirigido a, a, a familias. Nosotras en esta oferta estamos haciendo el curso dirigido a docentes. Todos esos son de 40 horas. Y, bueno, aportes de la neurociencia, que eso no, no puede faltar. Toda la parte del cerebro en la atención a la diversidad, incluyéndonos a todos y todas, ¿verdad? No estamos hablando de una población específica. Y el curso del diseño universal para el aprendizaje, que es vital también y enfocado a todos y todas. Todos estos cursos. Ajá, ajá. Esto es virtual completamente a distancia. 100% virtual, material 100%. virtual también y el tiempo que se tiene que sacar. Solo en el curso de apoyo conductual positivo hay algunas sesiones sincrónicas. En todos los demás cursos eh, se trabaja en el horario de que cada una puede, o, ¿verdad? Eh, no hay como tal hora, tal día, se tienen que conectar. No, las profesoras activan el curso los martes a medianoche y... Los lunes a medianoche para entrar a martes en el curso y ahí les quedan una serie de ejercicios, una serie de trabajos que tienen que hacer, una serie de videos, y ellas pueden trabajar pues cuando puedan trabajar. Eso sí, es importantísimo. Es, sí, lo que son como, como siempre, ¿verdad? Cuando se realizan capacitaciones asincrónicas, lo que son fechas de entrega. Exactamente. Uh -huh. Bien, ahí vemos, por ejemplo, gracias Marco que nos, nos publicó por ahí, ya se nos fue. Este, ahí teníamos el afichito del curso de educación inclusiva propiamente. Este, ¿Qué plataformas están utilizando, Jimena, para, para los cursos? Me faltó decirle de los talleres, pero bueno, por ahora los cursos. Estos cursos específicamente todos son con la plataforma Moodle de la U. Eh, les cuento también que para mí es un enorme orgullo las evaluaciones que hacen las docentes de estos cursos. Yo después lo converso con mis profesoras, pero realmente evaluaciones muy buenas, tanto en lo sumativo, ¿verdad? en, en que si cumple o no cumple, como en, el, en los párrafos que escriben después de comentarios, siempre eh, muy contentas con esto. Le cuento también los talleres antes de seguir. Tenemos cuatro talleres, esos no son necesariamente para docentes, tenemos el de disciplina positiva de 16 horas, que ese sí es para docentes, que está, lo da una profesora certificada en disciplina positiva, que se trajo el, la formación desde Colombia, muy linda, que ahora está trabajando con, con la zona norte-norte, con familias, tenemos un curso de hábitos de la mente que a mí me encanta, que es para todo público de todas las edades, de todas las condiciones, que es un poco de habilidades blandas, pero de habilidades blandas un poquito más allá, ¿verdad? Cosas también emocionantes, interesantes, cosas que nosotros podemos ir desarrollando para todas estas habilidades blandas. Tenemos el taller, que este definitivamente no es para docentes, pero no sobra, se llama Enseñar y aprender para no docentes. ¿Qué es este taller? En cuatro horas les damos la formación base, base, base para que puedan trabajar con mayor eficiencia, con un aprendizaje más significativo, personas que no han estudiado docencia, ¿quiénes? Guías turísticos, profesores universitarios en otras áreas, cualquier persona, incluso mamás que estudian con sus hijos y que quieren tener como no desgastarse tanto en cosas que tal vez no vayan a quedarse ahí, bueno, este es un taller de cuatro horas que... También es buenísimo y en esas cuatro horas uno creería que no, pero hay como una claridad de, bueno, ahora, de ahora en adelante, yo si estoy de guía turístico, les voy a hablar así a este grupo que viene. Si soy profesora de la U, voy a implementar este detallito que va a hacer que eso sea diferente. Y el último es el de, el de nuestra narradora oral, eh, la narración oral como estrategia de comunicación y aprendizaje. Ese. También, eh, ¿verdad? Lo pueden matricular, obviamente, docentes, lo pueden matricular otras personas también que quieran desarrollar esta estrategia de narración oral y que ustedes saben que eso siempre ayuda para, para el desarrollo de todo. Claro, por aquí nos dice, de ¿qué pregunta más interesante? Eh, dice John del Moreno, ¿cuál es el problema de acercar a los estudiantes con discapacidad a aulas con docentes que no tengan preparación? ni siquiera universitaria, para hacerlo más obligatorio. ¿No se aumenta más la discriminación desde la inclusión? Tal vez incluso Carlita nos puede apoyar con, con, con esto, Pues me parece muy interesante el, el comentario. Bueno, definitivamente, si fuera una verdadera educación inclusiva, sin tenerle que poner el título, ¿verdad? Este, Incluso sin tenerle que llamar así, sí, no, deber, no tendríamos por qué tener ninguna formación, ¿Verdad? Todos, cualquier maestro puede con cualquiera, ¿verdad? Porque un maestro es el que enseña, no importa con qué características. Pero la realidad, ¿verdad? Eh, que, que esa podría, esa sería el ideal. Y ojalá un día ya no exista ni el cenaré, y me van a echar a mí de aquí. <risa> sí, ya casi, ya casi, Jimena. Pero la cosa es que hey, la gente no se siente necesariamente de esa manera, ¿verdad? Eh, la misma formación muchas veces eh, nos, nos flojea en eso también y por eso se dan esas capacitaciones y, para que la gente se sienta más capacitada, pero dale, dale, Jimena. Y perdón, y perdón que me meto la cuchara y tal vez Jimena me, me puede reforzar en esto. También hay, hay, hay aspectos muy técnicos y, y, y ciertas condiciones, me refiero a, a, en cuanto a discapacidad, que tienen características muy particulares, que ya con el tiempo han sido estudiadas, de manera que se les pueda dar un abordaje mucho más eh, profesional y mucho más específico. Por, y, y Por ejemplo, por eso se dan también los, los talleres y los cursos que tienen que ver con el trastorno del espectro del autismo, eh, y así con otras condiciones. Yo no, no sé ni, ni, verdad, esto es como un asunto más político para mí, y de verdad que a veces... Espero no, no, no caer demasiado mal. Eh, yo tengo dos, ¿verdad? Dos, dos puntos importantes. El primero es que la ley 7600 es de los noventas. Entonces, yo todavía cuando hay docentes regulares, docentes de especialidades, docentes de otros lugares que me dicen yo no sé nada de eso y son graduadas antes de esa época, yo digo, bueno, ¿verdad? Vamos a ver. Si son personas graduadas después de los noventas, las carreras tienen que tienen que tienen, porque ahí están, ¿verdad? Ahí está la formación de todas las personas, no solo de las personas con discapacidad o no solo de las personas con problemas de aprendizaje, neurodiversas, etc. Entonces, ahí es un punto importante. Devuélvanse a la universidad y les escriben y les dicen qué fue lo que pasó aquí. Porque este título tenía que contemplar la formación que tengo que tener yo para trabajar con todas las personas. Pero bueno, esa es la parte política. En la parte uh -huh. práctica y concreta, eh bueno, nosotros somos maestras, yo soy maestra también, a veces cuando converso en esto del proyecto, a veces, eh, pareciera que soy administrativa solamente, ¿no? Yo tengo eh, más de 20 años de experiencia en aulas, en educación inclusiva, en, en chicos con, con algunas características dentro del sistema regular. He visto a estos chicos llegar a los 20, 23, 24 años. Eh, sí se puede, y el papel de la docente regular es fundamental. Las maestras de este país son las que toman las decisiones que pueden hacer que los chicos tengan una vida plena, que tengan... Ellas son ellas son las que llevan sobre sus hombros el futuro de todos estos chicas y chicos, ¿verdad? En, en la U cuando les doy clases les digo, son miles de chicos que van a pasar por ustedes, ustedes tienen ese poder, tienen esa responsabilidad tan grande. Y las docentes de educación especial tenemos la responsabilidad enorme de que estas docentes regulares ...tengan todas las herramientas para cumplir esa labor tan importante que tienen en las aulas. Entonces, eh, en general, no debería de haber demasiadas barreras en este proceso, en este proceso de apoyo a las docentes regulares... ...para que vayan generando todas las, las cosas que necesiten. Yo sí soy súper, súper clara cuando tenemos este tipo de, de situaciones, cuando de pronto vienen y me cuentan... ...bueno, es que yo tengo un grupo tal y con tales ecuaciones y con tal cantidad de esto y de lo otro... bueno. Lo primero, primero que tenemos que tener súper claro es que las barreras, el problema no es el chico con una deficiencia o con una condición. Ese no es el problema, ese nunca. Entonces, si ya yo me saco eso de la cabeza, digo, bueno, ¿dónde está la barrera? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la situación que tenemos? Si está fuera del chico, ya yo puedo ver luz. Que el grupo es muy grande, peleen por grupos más pequeños que la cantidad de estudiantes es demasiada, que necesito más apoyo, que de pronto necesito un asistente, una silla, un tele, yo qué sé, peleen en todos los recursos que requieren de afuera hacia adentro, pero no peleen porque un chico no pertenece a un lugar o una chica no pertenece a un lugar, busquen los recursos de apoyo, peleen para que las condiciones sean las ideales, pero nunca peleen porque un chico se salga, porque no pertenece, porque aquí no debería de estar. Bien. Elías Rodríguez nos dice, lamentablemente se escucha hermoso lo de la educación inclusiva desde la teoría. En la práctica, las familias seguimos luchando contra corriente en muchos casos, al no lograr en ocasiones recibir realmente los apoyos que necesitan nuestros niños y jóvenes para seguir avanzando a su ritmo y demás. Yo creo que eso es parte también de lo que vos estabas hablando, ¿verdad? Y, y, y mucho entra en juego también ahí... Y, como ese espíritu en la vocación docente, ¿verdad? Ese espíritu de, de querer conocer más, de aprender, de buscar también por mi propia cuenta. Bueno, si no lo sé, si en, mi, en el currículo de, de la carrera cuando estudié no me lo dieron, bueno, ¿qué voy a hacer yo al respecto con eso? Eso es una parte y la otra parte es que nos hemos acostumbrado a lo largo de... de no sé, a lo largo de muchísimos años, y lo vemos ahora con política, en tratar de hacer equipos, no sé si vendrá del fútbol, en tratar de hacer equipos, los buenos y los malos, ¿verdad? Entonces vemos algunas cosas en política que es que yo soy el bueno y yo soy el malo y entonces lo mismo nos pasa en las escuelas, lo mismo nos pasa en formación de docentes y a veces de familias. Bueno, si yo soy una buena mamá, entonces ducho contra el sistema y contra la docente. Y si yo soy buena docente, le pongo límites a esa familia. Y tenemos que empezar a pensar en la construcción y en la cooperación del conocimiento, del aprendizaje. Una mamá amarrada a la docente, trabajando de la mano, juntas y tomando las decisiones, es una delicia. Para la docente y para la familia también. Pero cuesta un poco, cuesta un poco porque son muchísimos años, muchísimos años de que nos digan las mamás de la puerta para afuera. Hay que tener cuidado, que no vengan, que esto, que lo otro. Y a las mamás diciéndoles, peleé, peleé con esa... Profesora, vaya y exija, vaya, en lugar de ver cómo podemos verdad, trabajar en un trabajo más colaborativo. Yo estoy de acuerdo con, con Eliet, me parece que se llamaba, que Correcto. se llama. Eh, es difícil, pero sí hay estrategias, yo lo puedo decir, son muchas familias las que han pasado por nuestros cursos y se han generado algunas estrategias de trabajo colaborativo con las docentes sin generar miedos, que es digamos que la barrera más grande que existe, y sin generar tanta resistencia para que las cosas fluyan, ¿verdad? Sí. Y hablando, ya, ya que tocamos el tema, ¿cómo ha cambiado, cómo crees vos que ha cambiado el rol de, los, de las familias? ¿Ha evolucionado ese rol, ese papel de las familias en, en, en todo el tema de la educación de nuestros chicos? Eh, ¿Qué pregunta más difícil, Eduardo? Porque el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado y antes tal vez la casa se sostenía con un salario, se sostenía con una persona que se quedaba en la casa y la otra persona que estuviera trabajando teníamos a mamás que nos pudieran acompañar en procesos distintos, teníamos un papel distinto. Ahora, seguimos necesitando que esté en 100% del tiempo la persona adulta en la casa, pero tampoco nos alcanza económicamente. Entonces ha cambiado tanto la sociedad costarricense, han cambiado tanto las oportunidades para las familias, que eso tiene, ¿verdad? tiene consecuencias también en la formación y en el acompañamiento familiar. Estamos agotadas, las mamás estamos agotadas. No podemos trabajar porque necesitamos dedicarnos a los chicos, a llevarlos, a traerlos en horarios distintos. Ahora con la pandemia todavía peor, pero a veces que tienen que ir por la mañana, tienen que ir por la tarde, tienen que, tienen feriado, yo qué sé, estamos las mamás agotadas. Entonces, eh, sí es importante empezar a ver cuáles son todas estas dificultades y empezar a ver cómo podemos acompañar a estas familias para que les dé el alma, para que les dé la energía, para también abarcar los otros procesos. Sí ha cambiado mucho, sí ha cambiado mucho, pero, pero no está en, solamente en esa mamá y no está solamente en la docente, ¿verdad? También tenemos que buscar por otros lugares. Y, sí, Caleta. Sí. Eduardo, yo quería preguntarte, Jimena, digamos, en la metodología hay una diferencia en, la, en los cursos relacionados con los profesionales, por así decirlo, ¿verdad?, y, y el, la metodología de las familias y en general. Sí, los contenidos son muy parecidos, eh, lo que se termina aprendiendo es muy parecido, pero desde la familia el enfoque es, eh, vamos a ver, ahí hay un compromiso emocional muy fuerte, ahí se están entregando, son vidas completas, no es un asunto de trabajo, entonces hay muchísimo más espacio para generar estas redes entre mamás, Muchas mamás están total, completa y absolutamente aisladas en este proceso. Eh, la discapacidad usualmente no es como toda la familia y todos saben, ¿no? Llega a la casa y es algo que no se sabe ni para dónde agarrar, ni a quién llamar, ni con quién acompañarse. Estos cursos dan esa oportunidad. Entonces, las profes sí saben que hay que tener más espacio para conversar, más espacio porque no es lo mismo que una profesora diga, mira, no sé qué hacer con el chico que no pone atención a que una mamá, le diga a uno, estoy haciendo todo lo que puedo y no he logrado tal cosa. O estoy agotada, ¿verdad? Es, es, un, es diferente. Entonces, ahí sí tenemos más espacio para esto, para, para generar este vínculo emocional, para generar este acompañamiento, eh, para que ellas puedan conversar con toda libertad, para que se puedan acompañar. Y además, eh, tenemos muchísimos tipos de mamás. Entonces, no necesariamente tenemos mamás con acceso a eh, Internet full, no tenemos mamás con acceso al Moodle full o algunas estrategias de aprendizaje en línea. ¿Qué hicimos? Bueno, al principio, Antitos, de esta hecatombe, estábamos trabajando directamente en las instituciones, estábamos trabajando en los Skype con las mamás de los, de los chicos, que, usuarios de los Skype. Estamos trabajando también ahora con, hay un curso inclusive, que es para algunas comunidades que se trabaja exclusivamente por WhatsApp, nada más, y que además se trabaja con herramientas que permitan a personas que no necesariamente leen y escriben acceder a todo este conocimiento y poder entregar sus trabajos y sus cosas que tienen que hacer. Y si, y si todavía se necesita un poquito más, las profes están listas para lo que haya que hacer, ¿verdad? Una me decía, usted me dice dónde vive, y yo meto los papeles debajo de la puerta, toco la puerta y salgo corriendo. Bueno, eh, así están, esas son nuestras profesoras en el proyecto, esas son, esa es la UNED, esa es la UNED. Bien, por acá nos están preguntando que a dónde se puede consultar la oferta. Bueno, ya, ya publicamos. Ahí está disponible el, en la página de la UNED, donde se encuentran justamente los detalles de la matrícula y eh, el correo también, que es el directo de, de Jimena, así como un número de WhatsApp para que eh, puedan realizar todas las consultas por ese medio. En eh, eh, ese WhatsApp, perdón, en ese sí. WhatsApp es 2527 es un WhatsApp Business, entonces si se meten, hay un catálogo, ¿verdad? Entonces ahí están todas las fotos, todos los precios y todas las direcciones para que Perfecto. puedan verlo directo en el WhatsApp. Perfecto, excelente. Eh, ayer conversábamos de, de lo complicado que era en este momento eh, el tema de la matrícula con la población docente, porque, mi alma, es que en definitiva... Tenemos ya, vamos, para dos años de estar en este contexto a distancia virtual, y a veces se vuelve muy cansado. Sí, y, y yo estoy totalmente de acuerdo también con las docentes, ha bajado mucho la matrícula en los cursos virtuales, las docentes tienen que dar clases virtuales, tienen que además hacer los, eh, ¿verdad? los, los GTA, me parece que se llaman GTA, sí. Eh, tienen que estar ahí casi que con el WhatsApp listo para las familias, tienen que estar constantemente conectadas a redes. Yo entiendo perfectamente ese agotamiento. Estamos buscando opciones, siempre seguimos teniendo estos cursos virtuales, si las docentes quieren tener una formación distinta, si se necesita que sea por herramientas distintas, ahí estamos abiertas a hacer lo que se tenga que hacer para llegar a las diferentes profes. Es normal, yo creo, que, que esto pase porque, bueno, porque estamos ya... Eh, Burnout, ¿verdad? Con todo lo de las, la, las aplicaciones. Ojalá pudiéramos generar grupos diferentes, ¿verdad? Pudiéramos juntarnos muchas maestras y empezar a hacer este conocimiento y yo con muchísimo gusto eh, les, les nombro alguna profe para que podamos hacer algo diferente, bien estructurado. Eduardo, este, la vez pasada justamente anunciamos, eh, hace 15 días, un curso que era gratuito para padres. Entonces, contanos un poquito sobre esa opción de becas o de, o de este para que la gente que no pueda en este momento o lo que sea, pues se sienta motivada, ¿verdad? Que no necesariamente todo hay que pagarlo. Cuando uno necesita apoyo, necesita apoyo, ¿verdad? Del que se requiera. Sí, bueno, nosotras tenemos eh, la versión pagada, digamos, de absolutamente todos los cursos, los de familias, los de docentes, los de profesionales en otras áreas. Sí, en el momento que se genera al, algo, algo de presupuesto para acción social, yo lo dirijo directamente a familias que son las que están en mayor desigualdad, ¿verdad? En mayor vulnerabilidad. Entonces, por dicha, en estos años a menudo hemos tenido presupuesto para generar algunos cursos para familias. Para mí la prioridad es esa. Yo sé que... Que si las, si las mamás tienen que elegir entre la terapia de un hijo o entre la alimentación específica de alguno de los hijos y llevar ellas mismas un curso, ellas se van a poner en segundo lugar o en tercer lugar o en quinto lugar todas las veces. Eh, y que además no necesariamente hay. Entonces la prioridad de todos los procesos de acción social son familias de personas en situación de discapacidad. Los cursos que son para docentes u otros profesionales que usualmente tienen salario son cursos pagados. Eso... Es como automático. Yo si logro generar un curso de pago, todo, todo lo que entra, de una vez lo devuelvo en cursos gratuitos y en apoyos a, a familias. Fantástico. Eh, por acá Raquel Morales, y, a, y aprovecho que también este, en ambas entidades, tanto en la UNED como en el Senare trabajamos con el DUA. Eh, Raquel Morales por acá nos dice, ¿el DUA es aplicado solo para primer y segundo ciclo o se puede implementar desde el preescolar? Y bueno, ella dice que es licenciada en preescolar, egresada de la UNED, me imagino que muy orgullosamente. Sí, hola Raquel. Eh, yo cuando trabajo en los talleres del DUA para docentes, les digo que, que, que ojalá pudiéramos imaginarnos que el DUA es ser la maestra que nosotros creíamos que era ser maestra cuando éramos chiquillas y chiquillos, ¿verdad? El DUA nos permite a, a, abarcar cualquier cantidad de metodologías de enseñanza, cualquier cantidad de formas de evaluar, cualquier cantidad de formas de enseñar. Entonces, es volver casi que a, casi que a la maestra de la casita de la pradera, los que son más de 45 años se acordarán, eh, nos da posibilidades para hacer lo que tengamos que hacer, ¿Se pueden preescolar? Se pueden preescolar, se pueden escuelas, se pueden colegios, y se pueden niveles universitarios, que es lo que están trabajando mis profesoras en, en los cursos, ¿verdad? Sí, sí hay opciones. Y, bueno, ya está regulado por el MEP. Entonces, el MEP nos está dando permiso de ser las maestras que nos soñamos ser cuando empezamos a estudiar, antes de que nos diéramos cuenta que habían como muchas restricciones, programas muy estructurados, eh, reglas de evaluación. Antes de darnos cuenta de todo eso, eh, ahora lo podemos hacer con mayor facilidad, con mayor apertura. Mm -hmm. Carla, Carla, por aquí Aguilar nos dice, los servicios de apoyo hacemos capacitaciones a los docentes, pero me encantaría poder coordinar con ustedes para que sean facilitadoras de algún tema. Yo feliz. De hecho, tenemos a Ana Ramírez, que llegó hace 15 días, nos va a dar varios talleres, ahora este otro cuatrimestre, esténse atentos y atentas, porque vamos a trabajar en, en temas súper, súper lindos. Me escriben un correo, me escriben un correo con las necesidades, con lo, que, con lo que sientan que necesitan para la formación. Yo les digo el equipo que tengo, si nos sirve. Si tenemos que buscar expertas en otros, en otros lugares, podemos ver cómo lo logramos. Eh, aquí estamos listas para lo que se necesite, ¿verdad? Nos, nada más organizamos fechas, temáticas. Y yo les digo si puedo o no puedo. Y si puedo, bueno, o no puedo, cuesta mucho. Generalmente puedo, pero a veces puedo muy rápido o a veces puedo, no tan rápido, dependiendo de los recursos de los que dispongamos. Claro. Suji, Suji Wong por acá, que se me perdió, nos dice, todo docente tiene que estar siempre en constante actualización de sus conocimientos. Si yo como docente me siento incapaz de atender algún tipo de población, nuestra obligación es buscar capacitarnos para llenar ese vacío profesional. Y esto, esto me lleva a, a pensar en... en ¿Hay alguna forma, ustedes han podido eh, valorar los frutos o evidenciar eh, cambios positivos eh, en la población que ha recibido los cursos? Aparte de las evaluaciones que hacen las docentes al finalizar el curso, no hemos hecho investigaciones a mediano o largo plazo de qué es lo que pasó con ellas. Con las que sí tenemos mayor seguimiento es con las familias. ¿Qué pasó con esta familia que entró en uh -huh. curso hace tres años? ¿Qué pasó? ¿Qué se generó? ¿Cuál fue el impacto a nivel familiar, social, de género, ¿verdad? educativo? Pero con las docentes no, no estamos teniendo un seguimiento a mediano ni a largo plazo. Solo termina el curso, nos dicen, y sí dicen cosas súper lindas, pero ahí lo dejamos. Buenísimo, yo lo tengo apuntado para lograr sistematizar y hacer investigaciones, pero bueno, me quedo corta. Ahí que vamos. que Es un, es un trabajo enorme, además. <risas> eh. ¿Qué te, ¿Qué te... vamos a ver? Bueno, voy a aprovechar, es que tenía una preguntita, pero, pero por acá quiero aprovechar también que Silvia nos hace otra pregunta. Dice, ya tengo tengo una hija de 17 años con PCI, que está en cuarto año del Plan Nacional en el Colegio Manuel Benavides en Heredia. Y entonces, tal vez Carlita también aquí nos puede echarle un empujoncito. Los apoyos y capacitaciones del CENAREC también son para la población estudiantil. En mi caso, como madre, me encantaría tener acceso a esas capacitaciones para poder apoyar a mi hija. Sí, no, los, los apoyos del SENAREC son también para la población estudiantil. No todos son directos para la población estudiantil, sino que son indirectos, ¿verdad? Por ejemplo, como esto que estamos haciendo hoy aquí. Entonces, esto va para, para las familias, para los docentes, ¿verdad? No estamos haciéndolo directamente con los estudiantes, entonces, en ese sentido, los que tienen trabajo directo con los estudiantes son el Departamento de Asesoría en Productos de Apoyo, ¿verdad? Y el CEBRA, que es el Centro de Braille, que es para toda la parte de adaptación de material para personas con discapacidad visual. Los demás como que trabajamos para apoyar a todo el grupo que apoya a las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, Claro que podría llevar los cursos del CENAREC también, y este precisamente de esos que estábamos hablando ahora, que resulta que la plataforma que tenemos eh, es la del IDP y la del IDP solo puede matricularse con correo MEP, o sea, prácticamente solo papás que sean educadores y que trabajen para el MEP son los que los pueden llevar. Sin embargo, ya estamos dando algunos cursos por Zoom, como los del ESCO, ¿verdad?, y ahí vamos poquito a poco, como les explicaba Eduardo, tratando de que otros padres de familia, otros cursos se puedan llevar a otros padres de familia también, porque originalmente cuando la gente venía aquí, podían venir papás y podían venir docentes y todo, todos estábamos incluidos, por así decirlo, ¿verdad? Pero por un asunto técnico es que tenemos esta, esta situación ahorita. Sin embargo, ya estamos de camino, ¿verdad? ¿Verdad? Y precisamente también por eso estamos invitando ya a Jimena, porque este capítulo lo tenemos para que también ustedes como padres tengan esa posibilidad de acceder a otros cursos también, ¿verdad? Eh, por otra parte, eh, con respecto a lo específico de tu hija, yo te recomendaría, siempre les recomiendo, recuerda, una, una repasadita Jimena, que todas las direcciones regionales, que el país está dividido en 27 direcciones regionales, ¿verdad? Entonces, este, hay que luchar por los apoyos que requiera cada estudiante de acuerdo a sus características. Entonces, ahí en cada dirección regional hay una asesora de educación especial. Si ya usted eh, hizo el trámite, lo gestionó, yo siempre les digo a todos hagan las cosas por escrito, porque en este país los papelitos hablan, ¿verdad? Entonces es muy importante siempre escribirlo, eh, hacerlo por escrito, ya sea por correo electrónico o, por, o con carta a carta, ¿verdad? los 10 días alguien tiene que responderle a uno algo y este, primero se gesta en el centro educativo, ¿verdad? Con el docente, con el comité de apoyo, con el director, y si uno ya no tiene respuesta, o la respuesta no es la que uno le parece correcta, entonces, uno busca la asesora de educación especial, que hay una en cada dirección regional, y le escribe o la llama por teléfono. Yo les digo que siempre es bueno que quede escrito, ¿verdad?, que uno hizo esa solicitud también. Y con mucho gusto, si nos escriben a info yo con mucho gusto les digo, les doy el contacto de la asesora eh, o el asesor regional que le corresponde para la zona donde están, ¿verdad? Lo único que necesito saber es dónde están, porque a veces no calza la dirección regional como por provincia, digamos, no, no funciona así como son muchas, son 27, entonces eh, puede variar ahí un poquito, pero este, para ver qué tipo de apoyos, ¿verdad? Siempre sigue siendo eh, una lucha, ¿verdad? Un día de tantos yo pienso que ya no, no tendremos que luchar, ya los derechos... Vean, hace muchísimos años había casi que convencerse a una maestra en un centro educativo, se los digo porque recuerdo perfectamente haberlo hecho. La inclusión no era una realidad, digamos. Usted tenía que ir a convencerse a un docente o en agente que quisiera, ya no tenés que hacer eso. Ya podés matricular a alguien en un centro educativo, ¿verdad?, aunque a veces nos sintamos un poco abrumados por la situación que tenemos, sí pues, si vamos avanzando, claro, no es tan rápido como quisiéramos, porque yo que soy atacada también, y quisiera como que las cosas avanzaran más rápido, pero, pero sí hemos avanzado, aunque no, aunque no nos parezca, y hay que seguir luchando, y esas eh, luchas que se hacen con, con colectivos, como decía Jimena, van haciendo la diferencia. Y, y en, en relación a ese avance que menciona Carlita, eh, Jimena, eh, vos que has tenido posibilidad de, de tener cierto contacto a nivel regional, ¿cómo estamos por acá en este terruño con relación a.? Eh, muy fue a ponerse uno a comparar, pero tal vez es como como darnos una pequeña palmadita en la espalda, decir, bueno, ahí vamos, pasitos sí. chiquititos, pero. Pero vamos dando pasitos, que es lo importante. No sé si, si es tanto la palmada en la espalda o, o, o el que se le rompe a uno el corazón por, por lo que está pasando en otras regiones, ¿verdad? Claro. Eh, yo quería decir una cosita. Primero, Carla, yo empecé también en el 99 como docente de inclusión en toda la zona de Guadalupe, etc. Y era tocar la puerta a la directora, director, mire, es que viene un chico, pero vea, yo le prometo. Y esa rogadera, estamos, uh -huh. estamos avanzando mucho. Otra cosa es que tengo exactamente la charla, me parece que el 20 y pico de octubre, que es recursos MEP para familias. La profe va a explicar paso a paso qué es lo que pueden hacer las familias, quién las puede acompañar, quién les puede dar seguimiento. Eh, lo otro, esta mamá que escribió también, escríbame, para ver si se pueden generar algunas cosas también para familias de, de chicos de, y chicas con, con, no sé, con algunas otras características yo sí necesito que, que ese combustible lo traigan las mamás o lo traigan las docentes porque necesito combustible, ¿verdad? Yo solita no puedo con tantos procesos. Eh, alguien tiene que traerme la luz para que podamos alumbrar el doble. Y en cuanto a la pregunta de Eduardo, eh, yo sí he estado trabajando en, en hacer un análisis a nivel centroamericano y latinoamericano de cómo están los procesos de inclusión. Eh, acabo de terminar con, con, con la parte de Centroamérica y realmente es... Devastador, ¿verdad? Yo en los, en los talleres siempre les digo, con los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, Costa Rica fueron los primeros. La ley 7600, bueno, antes de la convención. Eh, nosotros estamos, somos la cabeza en la inclusión y en el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Imagínense, ¿verdad? Esta desesperación, esta angustia, estas ganas de que las cosas pasen, estos... Veintimuchos años que tenemos en esta lucha para que todas las personas puedan tener una vida plena y tener sus derechos y también sus responsabilidades eh, cubiertas, ¿verdad? Y somos la cabeza de lo que está pasando en, en Centroamérica, por lo menos, y somos los que podemos apoyar a nuestros, a nuestros hermanos y hermanas eh, en... ...en ideas, en recursos, en herramientas... ...recursos no digo económicos... ...pero por lo menos técnicos... ...entonces sí, sí sí hemos avanzado sí. mucho... ...yo es veo la diferencia... ...en el resto del área entonces... ...sí... ...cómo, cómo podemos apoyar nosotros desde acá... ...esos eh, procesos en el área... ...por lo menos desde la UNED y desde el CENAREC... ...se han hecho cosas increíbles... ...menciono las del CENAREC... ...todo lo tienen televisado... ...todo lo tienen grabado... ...todo lo tienen en el Facebook... ...todos los videos... Los recursos que tienen ustedes, digitales, que son, bueno, ustedes no saben cuántas veces he compartido yo esos recursos para familias, personas, eh, personas de otros países. Eh, todo ese conocimiento, toda esa construcción que se hace, que es libre y que se puede compartir, es lo que se puede hacer. Nosotras en la UNED estamos también creando el libro de texto del curso de calidad de vida para las familias de personas con discapacidad intelectual, calidad de vida y habilidades blandas. Ese lo estamos, eh, que lo estamos produciendo para poder tener el libro digital y en papel, para poder enviarlo a las personas que quieran empezar a dar ese curso y empezar a acompañar a estas familias desde otras latitudes. Entonces, yo creo que es, es que lo que vayamos encontrando, lo que vayamos conociendo, lo podamos compartir. Incluso en, los, en el canal de YouTube que, que tenemos nosotros, hay algunas charlas, algunas conferencias que le servirían a cualquier persona en, en, en cualquiera de los países, ¿verdad? porque no son específicamente MEP o específicamente la caja, o eh, eso es lo que nosotros y nosotras podemos hacer y llevar un poco la voz de las posibilidades que existen. Yo siempre les digo a las mamás, ahora la información se comparte por todos lados, usted no se imagina cómo podría ser su hijo de adulto, busque personas adultas que tengan características parecidas y empiece a explorar, porque si nosotros no imaginamos soluciones, alternativas, no podemos luchar por ellas, ¿verdad? Aprovechemos, tal vez Marquito si nos, nos ponemos por ahí para eh, que la gente pueda visitar el canal de YouTube, justamente del, del proyecto. Ya le voy a, a pedir por aquí a nuestra compañera Pamela, que están apoyándonos en las redes sociales, también a que nos ayude a publicarlo. Eh, pues tanto tanto el, el, el, el, el YouTube del proyecto como el del Cenarec, pues sí, contiene eh, material audiovisual muy, muy rico. Que, que definitivamente, pues esperamos se le saque muchísimo provecho. Y eh, aprovecho este momento también para recordarles cuáles son los contactos para que ustedes reciban toda la información relacionada con los cursos. Ya está el sitio web eh, de la UNED, donde eh, estamos publicando, donde se está publicando todo lo referente a la matrícula. Eh, cuáles son las, los, las temáticas, cuáles son los requisitos, la fecha, los costos, etcétera También se pueden comunicar por el WhatsApp 2527-2725. 27 27 25. Hay gente que, bueno, pues que podrá pensar que no es WhatsApp porque no empieza con 8, que no empieza con 7. Este es un, es un número de negocios, es lo que llama WhatsApp Business. Entonces, incluso cuando usted entra a ese WhatsApp y usted toca arriba, la parte del perfil donde viene la fotita y de, de, del proyecto, le va a desplegar, es como una galería, es como una tienda, básicamente, donde se encuentran ahí también toda la información, en ese mismo WhatsApp, toda la información de los cursos del de proyecto de educación inclusiva de la UNED. También usted puede comunicarse directamente con Jimena al correo jceledonp.unet.com punto AC. ahí lo tenemos en pantalla jceledon p arroba punto ya Pamela aquí nos hizo el favor ahí está publicado también en el en la seguidilla de comentarios de esta transmisión el canal de YouTube del de proyecto aquí vemos gracias Marco proyecto de desarrollo educativo unet ahí vemos algunas de las ...de las producciones que tienen por ahí... ...y hay una lista de reproducción específicamente. Tal vez, Jimena, contemos un poquito de qué es lo que, de qué es lo que tenemos ahí en, esa, en ese canal. Bueno, el canal es relativamente bueno. Tenemos entrevistas minúsculas de profes contando cuáles son los procesos... ...que están llevando, qué cursos, cómo les ha ido. Eh, pero también tenemos algunas charlas, talleres. Eh, me parece que está el, la charla de derechos humanos. Hay varias temáticas que son importantísimas, hay unas específicas para la población de familias de chicos en el espectro, una que me encanta, que habla un poco cuáles son las terapias que funcionan, cuáles no, y cómo averiguar si lo que me están diciendo es cierto o no. Eh, bueno, como, como diferentes, diferentes cosas que tal vez les pueden interesar. Les, les cuento también que la matrícula de este cuatrimestre es del 30 de agosto al 4 de septiembre, es un tiempo cortititito, uh -huh. se hace por redes, pero antes de poder matricular, ustedes tienen que estar admitidos en la UNED como estudiantes. Entonces, hay un formulario que ahí viene también en todos los vínculos y si me lo pueden pedir, que es el que hay que llenar antes de hacer matrícula. Ese lo pueden llenar, ya. Llenan el formulario, quedan como estudiantes, guardan el numerito que les dan y luego el 30 matriculan el curso. Si de casualidad les dicen que no hay cupo o algo, rapidísimo me escriben al WhatsApp, ahí estamos o Alfonso o yo contestando, porque a veces parece que no hay cupo, pero sí hay, entonces nos escriben para asegurarse y si no, para abrirles el espacio. Ok, rápidamente voy a hacer un repaso de las temáticas que se van a estar poniendo a disposición de, de, de todos. Reportes a la neurociencia en la atención a la diversidad. También un taller de 16 horas, hábitos de la mente para todo público. Tenemos diseño universal, de aprendizaje para la inclusión. También tenemos un taller de cuatro horas denominado Enseñar y Aprender para No Docentes. Tenemos otro taller de 16 horas, llamado Disciplina Positiva en Niñez de 0 a 6 años para docentes. También tenemos Bienestar para el Docente, la autorregulación y las emociones. Ese, ¿Ese está. Bueno, es que ponerle la, la, la fichita ahí, ¿verdad? Importantísimo, apoyo conductual positivo, herramienta para la gestión de conductas por problemáticas en el contexto educativo. Tenemos narración moral como estrategia de comunicación y aprendizaje. Este es un taller de ocho horas y como decía Jimena, la matrícula se abre el 30 de agosto y se cierra el 4 de septiembre. Entonces, para que usted no se me quede sin la posibilidad de matricular... De nuevo, ya les, les publicamos por acá, en la seguidilla de comentarios, el enlace que es en la página uned.ac.cr barra inclinada extensión. Ahí, eh, ahí vemos, ahí encontramos toda la información de, de lo que son los cursos. Y eh, nuevamente, lo que es el WhatsApp 2725, y el correo que directamente nos lo atiende Jimena, jcledon np, j se le un p perdón, arroba unet punto ¿tenés el dato de cuántas familias han pasado por estos, por estos cursos? Me traté de tenerlo a mano porque y en bueno, mi memoria no me ayuda mucho. Ver, eh, los cursos de familias dentro del espectro del autismo hemos trabajado más o menos ciento y pico, 200 familias en los cursos de 40 horas, ¿verdad? También hay talleres de 4, de 8 y de 16 horas, que yo no llevo la contabilidad, son, a veces hay un solo taller 80 participantes. En los cursos de calidad de vida que se han dado en los caipadas, ya hemos pasado por 7 caipadas, me quedan como 60, pero llegó la pandemia, ahorita volvemos. Uh -huh. eh, el curso de vida independiente ya lo pudimos dar en Pacallas, en el Liceo de Pacallas y en el Francisca Carrasco, llevamos dos porque este sí es 100% virtual. Uh -huh. eh, Curso de Apoyo Conductual Positivo llevamos seis grupos, seis por 20 participantes también, ciento y piquillo, en los cursos grandes, grandes, grandes. Uh -huh. Uh -huh. Aprovecho para contarles que el de Vida Independiente y Habilidades Blandas para Familias de Chicos Adolescentes eh, necesito un liceo que le interese que estas mamás reciban este, este proceso. Si hay ahí docentes de colegio y dicen, este está buenísimo para las mamás de mis chicos adolescentes y adultos jóvenes, eh, me escriben también. Perfecto, entonces, pilas ahí, si hay alguien que nos esté viendo de algún liceo, porque esto es una oportunidad valiosísima. Un grupo tengo, un campo para un grupo para enero. Oye, entonces, eso tienen que, se lo van a pelear. Se los, los un grupo, pero no crean que no importa, escriban, escriban, a ella le encantan los retos. <risa> Exactamente. Bien, decime una cosa, ¿qué, qué importancia tiene... Todas estas temáticas, la educación inclusiva, el DUA, en fin, todas las temáticas tienen un factor común que yo creo que es como la, la base de todo y es el modelo social. ¿Qué importancia, en, en tus palabras, qué importancia tiene el modelo social justamente como fundamentación de la educación inclusiva de nuestra población con, con, en situación de discapacidad? Yo pienso que lo cambia todo. De hecho, todos los cursos tienen que empezar con el primer módulo que es Derechos Humanos y el Modelo Social. Lo cambia todo porque, igual que dije al principio, estamos acostumbrados a echar culpas y culpas y culpas. Y estas familias, ustedes ¿verdad? lo han vivido desde el día que nace o desde el día que reciben un diagnóstico, les empiezan a echar un montón de culpas y responsabilidades, les empiezan a presionar por un montón de cosas. Cuando nosotros entendemos que todas las personas somos completas y perfectas, así como somos y sujetas de derechos, y que yo no tengo la culpa de nada ni la responsabilidad de nada extra, empezamos a cambiar la visión en la, lo, en la que lo trabajamos. Lo mismo que dije con las docentes, cuando yo veo que el problema no es el chico en situación de discapacidad, empiezo a buscar a dónde estará a dónde estará la barrera, a dónde estará el problema. Para mí es fundamental porque le quito a esta mamá, le quito a esta mamá eso que no sirve, que le estorba, que la, que la tienen presionada y le doy espacio para que pueda generar otras cosas más en positivo. Yo creo que el mundo es para todos y todas, no para los que me caen bien o para los que me parecen más guapos o yo qué sé, es para todos y todas y ya, ya no más decir es que usted sí merece y yo no merezco en todos los ámbitos, ¿verdad? En, en todos, no solo en, en las situaciones de discapacidad y eso cambia todo. Cuando yo digo, no es que la persona, no es que el problema de la persona es que sea usuaria de silla de ruedas. Ese no es el problema. Busca a ver dónde está el problema porque tiene que ir al banco, tiene que ir a la escuela, tiene que trabajar. Entonces decimos, "Oye, de el problema está en estas gradas. Y, y dejamos de poner culpas que no le pertenecen a las personas en personas que no deberían de cargarlas. Y empezamos a poner responsabilidades en el lugar en el que están las responsabilidades. Y es una visión que lo cambia todo. Los chicos neurodiversos, por ejemplo, hay un movimiento que yo lo estoy disfrutando montones, los chicos neurodiversos tienen posibilidades infinitas. Ya no más decir, es raro, aguante, se disimule, deje de aletear. Son posibilidades infinitas y deberíamos de abrir las puertas para que todas las personas puedan ser lo que son. Un detallito que yo sí le digo a las mamás y a los papás siempre. Sí tenemos que educar. No tenemos que forzar ni cambiar a nuestros hijos, pero tampoco es que, o sea, también tenemos una responsabilidad en la educación de nuestros hijos e hijas, eh, dentro de lo que todas las mamás y todos los papás tenemos que, que intervenir en educación, ¿verdad? Porque entonces tampoco es, ¿verdad? siempre hay que educar, pero también hay que aceptar, amar y disfrutar la diversidad así como está. E ir cambiando ese chipcito definitivamente del no puede o no puedo. Porque como vos decís, eh, lo rico está en la diferencia, en, en, en lo diferentes que somos todos, ¿verdad? La riqueza del ser humano, que qué aburridos si todos fuéramos iguales. Y ir cambiando ese no puede por, si puede, con apoyo de, si fuera el caso, ¿verdad? Si ¿Qué fuera tenemos de, que hacer para que pueda? Exactamente, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer como sociedad, como comunidad, para que todos podamos? Bien, Jimena, muchísimas gracias por, por habernos dado este, este rato tan, tan edificativo y invitarte invitarles a todos ustedes que nos acompañan para que el próximo jueves nos acompañen en el próximo cafecito vamos a estar conversando y este tema es definitivamente es yo creo que no puede estar más más al corriente con lo que estamos viviendo es discapacidad y teletrabajo y se las trae ¿por qué se las trae? porque para para mucho profesional mucha persona profesional o docentes, en fin que de un momento a otro tuvieron que trasladarse a la virtualidad, la cosa no ha sido jugando. Entonces vamos a eh, compartir, a conocer de primera mano con nuestro compañero Marco Echavarría, cómo ha sido esa adaptación a trabajar desde la, modal, desde la modalidad del teletrabajo y eh, siendo una persona con alguna condición. Entonces no se lo pierda el próximo jueves. A partir de las 10 de la mañana en un nuevo cafecito inclusivo. Ayana Zúñiga nos acompañó en la interpretación del ESCO. Carla Castillo. Tomarco Matarrita en el apoyo audiovisual. Y Pamela Villalobos en las redes sociales. Y su servidor Eduardo Valenzuela, a nombre del Cenarín y del MEP. Le doy la más eh, profunda el más profundo agradecimiento por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Jimena. Esperamos que usted pase un excelente jueves. Que Dios le bendiga, nos vemos pronto.